maneras de usar el aceite de coco. El aceite de coco no solo es delicioso, sino que también ofrece muchos beneficios para la salud. Puede ayudar a quemar grasa, reducir el colesterol y sanar el intestino. Además, tiene propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. Pero eso no es todo, puedes utilizar el aceite de coco a diario para mejorar tu salud, tu aspecto y tu hogar y ahorrarás dinero, al no gastar tanto en productos que contienen sustancias químicas tóxicas. Así que aquí hay 15 usos del aceite de coco que tal vez no conozcas. Número 1. Borrar las arrugas. Los productos de belleza, especialmente los antienvejecimiento, no son baratos y las rutinas pueden ser bastante elaboradas. Tienes que usar esfoliantes, limpiadores faciales, sueros, lociones y mascarillas faciales. Todo esto generalmente es bastante inútil, especialmente cuando lo que realmente necesitas es vitamina A y E. El aceite de coco está lleno de estos y es seguro para usarlo en la cara. Actúa como crema anti-envejecimiento. También puede ayudarte a reparar daños por el sol y su uso deja la piel suave y sana. Número 2 puede usar para el afeitado. No tienes crema de afeitar, solo tienes que ir a tu armario de la cocina. El aceite de coco es más suave para la piel al afeitarse, además de ayuda a conseguir un afeitado mucho más suave, también por si fuera poco deja la piel hidratada. Y si tiendes a tener un poco de prisa al afeitarte, cualquier rasguño o corte que llegaras a sufrir ya está curado gracias a las propiedades antibacterianas del aceite de coco. Número 3. Usar como enjuague bucal. El aceite de coco no te dejará la sensación de la menta de la mayoría de los enjuagues bucales comerciales. Sus propiedades antibacterianas erradican eficazmente el streptococcus mutans, un tipo de bacteria que provoca placa, caries y enfermedades de las encías. Esta técnica se llama en realidad oil pulling y es muy fácil. Solo tienes que coger una cucharada de aceite de coco y pasarlo por la boca como lo harías con tu enjuague bucal habitual. El aceite de coco elimina las toxinas y combate las caries y el mal aliento. Número 4. Úsalo como crema antifúngica. Gracias a sus propiedades antifúngicas y antibacterianas, el aceite de coco puede sustituir fácilmente a las cremas medicinales que combaten los picores causados por hongos o micosis. Es muy sencillo. Basta con frotar un poco de aceite de coco en la zona afectada y dejar que la piel lo absorba. Puedes volver a aplicarlo cuando sientas que llega un brote. Número 5. Nutrir los labios agrietados. En lugar de invertir en costosos bálsamos labiales para mantener tus labios suaves y tersos, puedes simplemente cubrirlos con aceite de coco. Y si notas que tus labios se descaman, toma una cucharada de aceite de coco y combínala con dos cucharadas de azúcar moreno y una cucharada de miel orgánica y aplica suavemente esta mezcla en tus labios. Realiza movimientos circulares y deja que actúe durante unos minutos, después retira con un paño caliente. Este esfoliante natural dejará tus labios suaves e hidratados. Número 6. Elimina el maquillaje. Si tu desmaquillante te deja rayas y rimen, manchas de color, por toda la cara, prueba con el aceite de coco. Basta con cubrir un algodón con aceite de coco y pasarlo suavemente por el rostro. Esto no solo elimina el maquillaje más rápido. También mantiene la piel suave e hidratada. En lugar de dejar un olor químico y resecar la piel, es más seguro y conveniente. Una vez que te hayas desmaquillado, solo tienes que lavarte la cara como de costumbre. Número 7. Haz un aceite de masaje. Ya que el aceite de coco es excelente para tu salud y está lleno de muchas cosas buenas que tu piel necesita, también puedes utilizarlo para hacer tus propios aceites de masaje. Solo tienes que mezclarlo con cualquier aroma que desees. Desde la lavanda hasta el sándalo o el eucalipto, hay muchos aceites esenciales que combinan muy bien con el coco. Número 8. Añade un poco a tu baño. ¿Quieres darte un baño de burbujas? Los productos de baño convencionales contienen todo tipo de sustancias químicas. Pueden tener todo tipo de aromas divertidos, pero estos aromas son todos artificiales. Cuando los mezclas con agua tibia o caliente y te sumerges en ellos, tu piel absorbe todo eso. Para un baño que te deje fresco, hidratado y sintiéndote saludable, añade una generosa cantidad de aceite de coco y literalmente empápate todo. Si quieres la sensación de hormigueo de usar sales de baño, puedes añadir sales de Epson y, por supuesto, aceites de lavanda o eucalipto. Número 9. Aliviar las quemaduras solares. Por mucho cuidado que se tenga, el sol no se puede controlar. Los geles de aloe vera son un excelente remedio para la descamación y la inflamación, pero si no tienes ninguno a mano, el aceite de coco es una gran alternativa. Si pareces una langosta después de un largo día de playa, aplica suavemente aceite de coco en tu piel. Esto minimiza la descamación y calma la inflamación. Número 10. Suavizar y desodorizar los pies. Entre todas las caminatas, carreras y ejercicios, tus pies se ven sometidos regularmente a un gran maltrato, por lo que puedes notar los talones agrietados y los dedos secos. No te preocupes, eso se puede resolver con facilidad. Antes de acostarte, aplica una generosa capa de aceite de coco en los pies para suavizarlos y curar grietas y callos. El aceite también es antibacteriano y desodoriza los pies a la vez que los hidrata. Ponte unos calcetines para evitar que el producto llegue a las sábanas y despierta con unos pies más suaves, lisos y con mejor olor. Número 11. Limpiar los restos de cera de la depilación. Si te depilas en casa, ya sabes lo molestos que son esos trocitos de cera que se pegan a la piel. Por supuesto no debes tratar de restregarlos, ya que tu piel sigue siendo sensible por la depilación. Una mejor idea es frotar un poco de aceite de coco, aplicarlo en la zona pegada y limpiarlo con un paño. Esto funciona si accidentalmente han caído gotas de cera en la mesa, en el suelo o en cualquier otro lugar. Número 12. Desatascar la congestión nasal. Tú podrías ser capaz de vivir sin sentir el sabor de las cosas cuando tienes un resfriado. ¿Pero con la congestión? No, en absoluto. Si te sientes así, el remedio está en tu cocina. Solo tienes que mezclar dos cucharadas de aceite de coco con tres gotas de aceite de árbol de té y tres gotas de aceite de romero. Esto es esencialmente un vaporrub casero. Puedes frotar esta mezcla en el pecho y justo debajo de la nariz para abrir las fosas nasales y ayudarte a respirar mejor. Número 13. Prevención y tratamiento de la caspa. La caspa no es más que una piel seca, pero a veces está causada por un hongo llamado malascesio. Ya que el aceite de coco es ideal para hidratar y es conocido por sus propiedades antifúngicas, realmente no necesitas otra solución. Basta con masajear el aceite sobre el cuero cabelludo con los dedos y aplicarlo bien para eliminar la sequedad y tratar los hongos. Déjalo en tu cabello durante una hora aproximadamente y luego acláralo como lo hace siempre, con un champú y un acondicionador. Haz esto durante unos días y verás una verdadera diferencia. Número 14. Haz un repelente de insectos seguro. Los insecticidas convencionales suelen contener productos químicos que cumplen su función, pero no son buenos para la salud. Para un repelente de insectos más seguro, no busques más que el aceite de coco. Mézclalo con aceites de menta, hierba de limón, eucalipto, romero y árbol del té. Toma este brebaje y frótalo en las zonas expuestas de tu cuerpo. Esto es más seguro para tu piel y también la hidratará. Número 15. Acondicionar y dar brillo a los muebles de madera. No es necesario comprar tintes caros con fragancias sintéticas para mantener tus muebles de madera. El aceite de coco es una alternativa mucho más segura y barata. También resalta el grano natural de la madera y tiene un mejor aroma. Mezcla dos partes de aceite de coco con una parte de jugo de limón y una parte de vinagre blanco. Limpia el exceso y tendrás un mueble que parece prácticamente nuevo. Otra ventaja. Es un repelente del polvo, por lo que no tendrás que estar limpiando cada pocos días. Como puedes ver, el aceite de coco ofrece usos aparentemente ilimitados y además te permite ahorrar mucho dinero. Prueba algunos de estos consejos y cuéntanos cómo te va. Gracias por ver este video. Si crees que este video te ofreció información útil, haz clic en el botón me gusta y compártelo con tus amigos. Esto nos permite crear más contenidos de calidad. ¿Quieres ver más de nuestros videos? Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nunca ninguno.